Miren, eh, Videlquis y Luis, eh, yo estoy, con, estoy contento por dos cosas. Primero, por los bomberos, el anuncio que hizo el ministro de Interior Policía Chubasco. Y segundo, por nuestra Policía Nacional. La Policía Nacional creo que está viviendo su, su mejor etapa eh, eh, eh, en, esta, en esta época, porque aumento de sueldo, eh, el director eh, de la Policía... General de Brigada Alberto Ten, Alberto Eduardo Ten, ha dicho que va a contratar un equipo de abogados para defender esos casos donde los policías se ven involucrados y que muchas veces por pues, no tener una defensa digna eh, o por no poder pagar un abogado eh, salen de forma deshonrosa. Entonces van a tener eh, esa cobertura. Pero lo más importante, oigan esto, el anuncio que hizo el ministro del Interior de Policía. Eh, de que los comedores económicos van a darle o van eh, a, a facilitarle la comida a todos los policías. Eso lo hablamos aquí. Eso lo hablamos aquí. Son de las cosas, cosas sencillas. Señores. Pero que no se, oye, se hacen, Roberto. Que no se hacen. Aunque se oye cruel. Pero a veces los policías no tienen ni con qué comer. Hay policías que no tienen con qué comer. Entonces miren, dentro del programa de conquista Iniciando por el Ministerio de Interior y Policía y que A partir de por... enero Ojo, a partir de enero Del año que viene, todos los policías Y sus familiares directos ¿Cuáles son los familiares directos? Esposas eh, Hijos Recibirán al mediodía Almuerzo gratis A través de los comedores económicos Sin distinción de rango Oigan bien El ministro Chubasque afirmó que esta iniciativa marca una pauta trascendental para el tema de humanizar la labor policial, porque resulta penoso que un agente policial al mediodía no tenga garantizado un derecho fundamental como, lo, como es la alimentación, por lo cual se expone a recibir dádivas y a cometer actos indecorosos eh, por, la, por, la, por lo que busca lograr, eh, lograr una subsistencia. Entonces, eh, esto, miren, de verdad que... Me emociono, decir esta noticia. Señores, a veces sale el policía y ustedes saben que el policía le dice usted, está, usted hoy va para tal sitio de yuca o de chofer o lo que sea y, y, y la familia no tiene con qué comer sus hijos, sus cosas. Ay, y, Porque y, con y... lo que ganamos un policía no da. Entonces, cuando tú dices, espérate, ya mis hijos y mis mujeres. Y que a veces yo una familia muy larga. Digo, vete Va. para el comedor económico, que es muy buena la, la, la comida de comedor. Sí, no, se, comido, se hizo un cambio, se hizo un cambio. ¿Eh? Se hizo un cambio. No, pero a partir de enero, eh, para que tampoco ahorita digan que, que, que, <ríe> que van a ir yo, no. <ríe> Mira, sí. algo también, eh, siguiendo el mismo tema, pero en otra información, con la número 3, señor director, eh, poder hablar de que ya se ha dado a conocer sobre el bono navideño. Esto sí que va a ser entregado eh, ya en el mes de diciembre, será entregado a 1.700.000 personas aquí en nuestro país con respecto al bono eh, navideño. Entiendo de que esto es parte de una ayuda que siempre, eh, bueno, del año pasado también el gobierno actual hizo lo mismo y eh, esto puede ayudar ¿no? a, a ya sea la compra de arroz, la compra del aceite, la compra de parte de la fruta y entiendo de que es bueno la, eh, el incentivo, ¿no? que el gobierno pueda subsidiar a 1.700.000 personas que van a manejar esto. Fue criticada eh, lo que es eh, esta tarjeta, eh, lo mismo por la oposición, pero yo entiendo, yo entiendo de que así es mucho mejor que la carga es mucho menos, y de que usted va y compra lo que necesite. Ya que hemos visto que en otras ocasiones las famosas fundas, las famosas cajas, y, y lamentablemente se armaba, se, se armaba eh, la peleadera, ¿no? Y a veces hasta los productos alimenticios que podría traer esta caja, esta funda, eran totalmente eh, derramados en el suelo y ya no tenía ningún tipo de utilidad por, por, por eh, el microbio sucio que puede eh, contraer este. Pero sí, esta tarjetita de que van a estar habilitados muchísimos supermercados y almacenes a nivel nacional, ya esta autorización por el gobierno, entiendo de que es una manera muy factible y de que un producto muy bien creado y gestionado por nuestro presidente Luis Abinader para... Repito, dar ese incentivo navideño que, desde que yo tengo uso de razón, todos los gobiernos, incluyendo el PLD, que era el, el, el, el que estaba, pues había otorgado este tipo de facilidad en estos tiempos de lo, Navidad. Lo que yo sí sé, Luis, es que ya hay gente que lo están llamando, apártame mi bonito, quiero cinco, A los dirigentes. necesito tres. A los dirigentes, no sé. Creo que Mira, sé que ya, eh, eh, usted, ya lo, los lo teléfonos sí, se están quemando lo que, a usted la han llamado, por los bonos a usted la han por Dios, no. de la vida. Usted le han Que, que lo, yo no soy no, dirigente. Eh, pero señores, eh, el ahora, año ahora pasado, no. Perdón, perdón. El año pasado tuvimos a Nené Cabrera, sí. eh, ministro, lo tuvimos aquí de invitado, que fue el ideólogo de la tarjeta. De, de, de, de, de del bono navideño del bono o navideño. de la tarjeta, una tarjeta. Yo me imagino sí, que es este una año tarjeta. La va a usar. Sí, es una tarjeta. O sea, que es una, una idea excelente. Yo lo felicité porque eso de esa cajita, eso denigra. Mírala ahí, ¿tú? Roberto. ¿eh? Es ¿Vamos? doñitas teniendo accidentes. Atención, accidente? producción, atención, Mary Lady Veloz. La próxima semana necesito la entrevista con Ené Cabrera, mi hermano, mi amigo, y para hablar de eso. Porque lo felicité y fue la mejor estrategia. Que gobierno alguno se haya diseñado. Porque eso de la cajita, desde que yo tengo su razón, mi pobre ma madre, que en paz descanse, haciendo pa filita para no jodida cajita, no. Que no, no traiga cree. nada, ¿eh? No, no. Tiene no algo. No, no, eso, no. Da eso da corrupción, eso denigra al ser humano. Bastante. ¿Eh? Bastante Y Eso denigrante. da mucho que decir. Ese bono, la gente compra lo que le dé su. Uy.